Nivel 1 La tienda de fideos es un popular restaurante de fideos en el Valle de la Paz es un negocio familiar dirigido por la familia de Po, que ahora es actualmente dirigido por su padre, el señor Pin el negocio está protegido con un ingrediente secreto que se utiliza en la sopa de fideos, la cual nadie sabe excepto Po y su familia. La Villa de Artesanos, también conocida como la Aldea de Músicos y Clifton, en inglés, o Ciudad del Abismo, en español, es una aldea pacífica construida sobre un lado del acantilado de una montaña justo en las afueras del Valle de la Paz. La aldea está habitada por músicos artesanos. De aquí el nombre del lugar. Esto no es nada solo son sus memes. Nivel 2. Shifu o Maestro Shifu, es un personaje el cual aparece en las tres películas de la serie cinematográfica. La edad de este personaje es un misterio, ya que parece tener más de 100 años, y algunas veces él mismo suele decir que vivió mucho tiempo. En la segunda película, conocemos a Losh en el cual es un pavo real. El cual es dueño de una fábrica de pirotecnia, de ahí el nombre La Pólvora, más adelante hablaremos más de él. nivel 3 a partir de aquí el iceberg ya tendrá teorías más serias los Cinco furiosos es el nombre que se le da a mantis víbora mono grulla y tigresa esta teoría tiene bastante sentido ya que Po muchas veces dice que los admiraba desde muy pequeño y si se contaran los años de cada uno Po tendría unos 18 cuando lo reclutaron mientras que los demás son 10 años mayores que él la aldea panda esta recién hace su aparición en la tercera película, cuando va ahí con su padre. La teoría dice que la aldea estaba congelada por el bioma en que estaba y que en los años que pasó en la primera y segunda película se fue descongelando. Por eso su padre aparece recién en la tercera película. Nivel 4. Según vimos en la segunda película, la madre de To fue asesinada por los matones de Lord Shen, el cual eran unos lobos, dejando a Po como un bebé, en la carreta del señor Pin y luego él lo adopta. El pavo real, o Lord Shen, es el principal antagonista de la segunda película, él fue el que casi destruyó todo el valle de la paz, pero los guardianes lo derrotaron, pero volvió y nuevamente Po lo derrota. Nivel 5 el padre de To, finalmente aparece en la tercera película, es quien, tras una larga búsqueda, encuentra a su hijo. Entre los muchos personajes, el que sufre de retrasos mentales o enfermedades, es hon Lee, el cual es uno de los habitantes de la aldea panda, además muchos de los personajes sufren de otros problemas como obesidad. Los chefs asesinados, si bien recordamos el corto del festival de invierno, Po debe decidir quién será el chef del palacio, y debe probar cada platillo, y le dicen que si tira la comida el chef debe morir. Po mientras comía se le cae accidentalmente la comida y llevan a ese chef y no se lo vuelve a ver. Uguayo el maestro tortuga es un personaje el cual aparece en las tres películas, él es el que eligió a Po como guerrero dragón, luego de eso él muere y va al reino de los espíritus o algo así donde él reina. Nivel 7. Ya sé que esta teoría suena algo estúpida pero vale la pena hablar de ella, Po pudo haber sido creado por Uwai, ya que él es un dios. Esto de que voy a hablar ahora es lo que pone como estúpida al teoría de que Uwai creó a Po, y es que en la primera película, mientras Po tiene el ki, él tiene recuerdos de cuando la aldea panda fue atacada por oh Shen, y como su padre lo salva de los lobos de Shen, luego su madre lo lleva y en ese momento encuentra la carreta del señor Pin, donde los deja y huye para que luego los lobos la asesinaran. Nivel final. El horrible destino de los rinocerontes, es una teoría fuerte ya que si recuerdan, Tyloon el villano de la primera película, estaba preso en la cárcel del rinoceronte, donde en el momento de su escape, es probable de que haya asesinado a todos los guardias, lo que da fuerza a la teoría es que luego no se vuelve a hablar de los guardias y de esa prisión.